Varias de las paradas del transporte público rural y urbano este lunes no ofrecieron sus servicios, atendiendo al llamado a paro en protesta por el apresamiento de uno de sus choferes, acusado de agredir a un coronel de la Policía Nacional. Ciudadanos opinan sobre esta paralización. No, ¿cuántos años no tiene esa parada ahí? Y nadie la había tocado, solamente aquí este señor que ha venido a... a, a a tocar. y Si él había conversado con ellos, lo traía aquí a 300 mil, fuimos a la comisión para que hablemos. Eso no ha sucedido. Esa huelga, yo estoy de acuerdo, porque esa gente esa gente se están ganando su comida desde hace mucho. Estoy de acuerdo. una no huelga sin pie ni cabeza. Es un aspecto, sí. Eh, porque si hubo maltrato, ¿verdad? Y ese, la, el, el, la trompada que le dio el... El chofer a, al coronel eh, fue como un desquite, que sí? ¿Eh? y por eso yo creo que la huelga es, es legal, es correcta, porque eh, el chofer no debe estar preso y el coronel está suelto, deben estar los dos presos, por eso yo creo que es correcto. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.